Tonto, tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre. Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre. Te pintan las uñas. ¿Me lo estás diciendo a mí o qué onda, tío? Ah, no, no, no, no, son comentarios haters que me ponen. Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre.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 Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre. ¡Te pintan las uñas! ¿Me lo estás diciendo a mí o qué onda? Dios? Ah, no, no, no, no, son comentarios haters que me pone la gente, pero, o sea, ya estoy acostumbrado, pues. Pero mira, ahora que lo pienso, ¿verdad que nunca les has dicho nada a los haters? Jamás, pero las ganas nunca me han faltado. Ya te cambié de curiosidad, ¿qué quisieras decirle? ¿Te parece si lo hago en una canción? A ver, mira, voy a dejar el teléfono por aquí incluso, y quiero escuchar qué le quisiera decir. Mm.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 Sujeter, lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo. Yo no te odio, pero no eres mi amigo, así que lo mejor será que sigas recto tu camino. Criticas todo, mucho veneno.